o después de la frontera. Se trata de los haitianos. La comunidad internacional, la comunidad internacional se preocupa por la creciente polarización de Haití. La ONU, la OEA y un grupo de embajadores extranjeros en Haití expresaron este jueves su preocupación por la creciente polarización y por el deterioro general de la situación en el país. El llamado Core Group pidió a las autoridades que celebran eh, que celebren en el 2021 elecciones libres, justas, transparentes y creíbles, garantizando la participación del mayor número posible de ciudadanos y fuerzas políticas. Este grupo está integrado por los representantes en el país de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, de la Organización de Estados Americanos, OEA, por los embajadores de Estados Unidos, Alemania, Brasil, Canadá, España y la Unión Europea. Europea. El presidente haitiano Jovenel Mois convocó para el próximo junio un referéndum para votar una nueva constitución, así como a elecciones presidenciales y legislativas para septiembre. Bueno, se complica, ¿verdad?, la, la situación en Haití, Carolina. Mira, Amado, eh, realmente ya esta situación creo que se está saliendo de control sí. y necesita la, interv la intervención de alguna forma de organizaciones como la OEA y otras que ahí citan sí para poder resolver la situación que, que, te, que te iba a decir que tenemos, que tiene el país de Haití, ya uno asume como que es un problema mm. a veces propio. Eh, estamos hablando de más de un año con enfrentamientos, muertes, un presidente que se entiende que está eh, ilegal, si se quiere, en el puesto. Hemos visto la inestabilidad de este vecino país en los últimos años. Hay gente que dice que Haití no es un país, que no es una nación, sino una cosa con gente, por el nivel de desorden, el desastre institucional que existe. Señores, la pobreza extrema que vive esta eh, nación que vive este país es muy lamentable. Sus gobernantes no han tenido la capacidad de salir mínimamente adelante, de llevar de la mano a sus ciudadanos. Debemos de ver las, las, las imágenes, las informaciones del nivel de pobreza, de escasez que vive, la, que vive el vecino país. Necesita realmente, pienso, una intervención en lo que tiene que ver con la mediación para poder resolver este problema que viene acrecentándose, señores. Hemos visto los disturbios, hemos visto hemos visto los secuestros. Nosotros hemos visto dominicanos que han sido secuestrados allá. Lo más reciente fue una pareja de, de cristianos, de, de, de religiosos. Que fueron secuestrados. Y así, otras circunstancias que se han estado presentando, y por supuesto la inestabilidad eh, que vive la nación, eh, indiscutiblemente necesita la ayuda de otras organizaciones de intervención en lo que tiene que ver con la parte diplomática de países para resolver el problema en el país de Haití. ¿Qué capacidad tiene esta nación de realizar unas elecciones Honestas, justas, transparentes, organizadas, que realmente representen el deseo de sus ciudadanos. ¿Está Haití en la capacidad de lograr esto? En lo particular pienso que no. Por eso hablo de que se necesita la intervención de alguna forma de organismos internacionales como la ONU. Es muy triste, es muy penoso una nación tan pobre con gobernantes desconsiderados en el sentido de que no han podido suplir mínimamente lo que necesita esa nación. Por eso vemos que desde el desastre del 2011 y los miles y miles de millones de pesos en ayuda que ha recibido la nación, no se sabe a dónde ha llegado. ¿A dónde ha ido? Porque hoy es la fecha que todavía sus ciudadanos, muchos de ellos, están viviendo en casas de campaña, están viviendo okay. en las calles, el abuso a las niñas, el escasez de agua, las enfermedades contagiosas como esta. Hay que recordar que enfermedades como el Zika se entiende que fue traído por nuestros vecinos haitianos a la República Dominicana a propósito del tema que estuvimos tratando en el día de hoy. Hablar de la situación precaria que vive este país y si empezamos a citar todos los problemas que tiene, uno dice, bueno, pero ¿qué va a pasar con esa pobre gente? ¿Qué va a pasar con sus ciudadanos? ¿Cuál es la situación? ¿A qué punto tiene que llegar para que de alguna forma se estabilice? ¿Cuántos años va a llevar poder encaminar a un vecino país que nosotros somos afectados o beneficiados directamente de lo que pueda acontecer en esta nación? El rol que debe de asumir el gobierno a propósito del tema del muro y la inestabilidad que se vive en, en el vecino país son muchas las cosas que nosotros eh, podríamos citar que nos, que nos deben de preocupar cuando hablamos de una inestabilidad de este nivel y de todo lo que se ha venido dando, señores, en Haití en los últimos años e incrementándose en los últimos meses y semanas. Cuando se habla de que hay que ir en ayuda de una nación en este sentido, que sabemos que hay un problema real, porque hay un problema muy grave en Haití, con sus ciudadanos, con el gobierno y con la policía haitiana. Hemos visto ciudadanos haitianos que han intentado entrar a instituciones de, alta, de, de, de gran importancia allá, para interceptarlas, para tomarlas, como se dice popularmente, porque el nivel de descontento, de desagrado y de inconformidad que tienen los ciudadanos haitianos, señores, no sabemos cómo no ha habido un estallido de mayor impacto a los años que tiene esa situación allá en la nación haitiana. Vamos nosotros a esperar y ver qué pueda pasar, porque... Como dije, nosotros somos el más cercano a ellos y de alguna forma eh, nos beneficiamos o nos afecta sobremanera todo lo que acontece en esta vecina nación. Bueno, mira, el, el problema viene, aunque bueno, decir que el problema viene en Haití habría que remontarse a muchos años. Totalmente. Muchos años atrás. Pero este último enfrentamiento, vamos a ubicarnos en este último enfrentamiento, el problema de este último enfrentamiento viene a propósito de que cuando Jovenel Mois ganó las elecciones para él poder juramentarse pero un año en medio de protesta en medio de la oposición hablar de fraude eh, una serie de situaciones y eso tardó un año, él dice si bien es cierto me eligieron en, una, en, una, en un periodo pero yo tuve que esperar un año para para poder ocupar la presidencia, para poder ejercer la presidencia. Entonces, lo que él plantea es, a partir de ahí, si, si, el, el, si contamos el tiempo a partir de las elecciones, mi mandato termino, terminó en febrero del 2021, pero si contamos el tiempo del momento en que yo asumí la presidencia de verdad y comencé a ejercer de presidente, eso fue, eh, mi mandato terminaría entonces el, en febrero 22 del 2022. Y eso es lo que él está reclamando. Entonces, en el camino, él ha planteado una nueva constitución. Una constitución que, según la oposición, es una constitución hecha a imagen y semejanza de el Mois Y eh, los haitianos no quieren. El presidente Moïse es ha sido ha sido verdad un presidente... Eh, que no se le ha escuchado grandes escándalos eh, a nivel, como por ejemplo, el caso de los anteriores presidentes, incluyendo Aristí, pero sí se ha acusado de corrupción, al igual como se, acusó a todos los, se ha acusado a todos los presidentes, eh, a la gran mayoría de los presidentes haitianos se le ha acusado de corrupción, eh, como también ocurrió con Aristí que era tenido como un santo varón y finalmente terminó siendo un enemigo declarado de la República Dominicana, un individuo que vino a este país y aquí se le acogió y aquí se hizo sacerdote en el Seminario Menor de la Vega, lo que quiere decir que eh, finalmente eh, traicionó la mano del que se la atendió en el momento en que lo necesitaba. O sea, Aristí para mí es una persona que no agradece, es un desagradecido. Entonces, el problema de Haití es precisamente eso. Eso ha provocado un enfrentamiento, pero en Haití hay un gran problema porque la gente mantiene unas posiciones muy rígidas. Y para la oposición, el que pierde las elecciones, entonces hace una oposición desacreditando al que está en el gobierno eh, palos y boga y palos y no boga. Es decir, el enfrentamiento es permanente. En Haití hay un enfrentamiento permanente y ese enfrentamiento permanente lleva a esa nación a un estado de inestabilidad social, inestabilidad política y, por supuesto, inestabilidad económica. Los, el capital va donde, donde pueda producir más capital. El capital no se va a quedar en Haití ni se va a quedar en República Dominicana. Si Haití, si República Dominicana, si Costa Rica, si Colombia, si cualquier nación que fuere, no le garantiza una, un desarrollo de ese capital al nivel de que pueda haber una plusvalía importante. Lo que quiere decir, unas ganancias importantes, lo que quiere decir que estamos ante una disyuntiva. ¿Cómo ver o cómo debiera de ver el dominicano el problema haitiano? Haití tiene que resolver su problema. Nosotros no podemos meternos en su problema. Tenemos sí que preocuparnos por el problema haitiano. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque los haitianos están al paso de un río que se pasa a pie. El masacre, el, el río masacre que divide la isla en dos cuando se cruza en ciertos momentos del, del año la, el agua da los tobillos. Es decir, es un río que se, puede, se pasa caminando, incluso con botas. Zapato quizás te moja, pero con bota a lo mejor no te moja. Eh, entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estar pendientes de lo que pasa en Haití. Y tenemos también que eh, a poner en práctica, ¿verdad?, un poco de solidaridad en el sentido de ayudar a Haití a que resuelva su problema. Pero. El problema de Haití nunca, nunca nosotros debemos verlo como un problema nuestro. Ni tampoco resolver el problema de Haití tiene que implicar que los haitianos vengan a la República Dominicana Jamás. como se le propuso una vez a Balaguer, un campo de refugiados en Jimaní. Eh, eh, eso no es... Es que esa, esa no es la solución. Esa del no problema. es la solución. Jamás. Nosotros no debemos aceptar... Ni campo de concentración no debemos aceptar, ni exiliados políticos, ni podemos aceptar más haitianos de lo que incontrolablemente tenemos aquí. Lamentablemente, Amado, es que el problema de Haití no se resuelve en Haití, ni se va a resolver en Haití. ¿Por qué? Porque es que ellos no, no tienen la capacidad de poder eh, dar solución a, a esta problemática que viene años, y como bien decías, eh, es un asunto que se remonta a muchas décadas, que se remonta a muchos años. Y que ha estallado en este momento por ya eh, la inconformidad y todo llega hasta un punto. Entiendo que indiscutiblemente, ok, nosotros como nación no tenemos la capacidad de, de llevar este problema ni... Por supuesto, eh, hacernos cargo de él, pero la comunidad internacional, y qué bueno, por lo menos vemos en la información, eh, que de hecho están preocupados hace tiempo y que van a asumir de alguna forma buscar resolver esta problemática. Nosotros como nación no podemos hacernos cargo del mismo, pero sí hacer entender a la comunidad internacional de que ese problema está ahí, y repito, nosotros seremos, o somos los más beneficiados o los más afectados con lo que pueda pasar en esa vecina nación. Somos eh, vecinos. Cuando hablo de vecinos es que estamos pegados. Ciertamente se entiende que tenemos la capacidad militar en la parte fronteriza, de que no haya una situación de que quieran venir o que lleguen en manada los haitianos a nuestro país. Eso no es tanto el problema. Pero el aspecto es que tiene que ver con la comercialización. Hay un mercado importante que se da en la zona fronteriza. La llegada ilegales de Haitianos, que independientemente de la inestabilidad que vive Haití, nosotros tenemos ese mal que aqueja. Habiendo una inestabilidad mayor como la que se está dando, somos más propensos a que lamentablemente el ser humano... El ser humano busca la mejoría, busca emigrar a donde le pueda ir mejor. Claro. Y hacia acá es su primera opción claro. y la más fácil claro. y la más económica. Pasa con, lo, con los venezolanos también. Totalmente, Los venezolanos que van a Colombia. Los venezolanos se van a Colombia, que está ahí mismo. Pero también han venido a la República Dominicana, que no está tan lejos. Sí. Pero también se han ido a Costa Rica, se han ido a Nicaragua. O sea, estamos hablando de que se han manejado en el entorno. Y que ese, esa es la naturaleza del ser humano. Claro, esa es la claro, naturaleza es. del ser humano. Entonces, partiendo de esta realidad que ya hace años vive esta nación y que ha venido incrementando, y qué bueno, y citar las organizaciones eh, y los países de mano, bueno, las organizaciones son básicamente la OEA y la ONU, y que de la mano eh, tenemos otros países como Alemania, Canadá, Ni la OEA ni la ONU, oye, ni la OEA ni la ONU han estado a la altura de las circunstancias no. en Haití. O sea, se han quedado de lado. O sea, está, no, se han quedado de lado. Han dejado que tres naciones... Se encarguen de manillar un poco los problemas desde afuera, como es el caso de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, el otro. Eh, Inglaterra, Alemania. Alemania. Que están en Haití y han presentado la, la, el, el, el temor, la preocupación ante estos organismos internacionales encargados de. Eh, Resolver y de mediar situaciones a los países quieren, a los que eh, pertenece. países que, que Dominicana agrupado? suma el 50% Siempre del problema esto, de, Pero eso, de no, Haití. Es posible, eso o sea, no es posible, Eso no es posible. Eso no es posible ni va a pasar. Si, si, si eso si eso pasara, entonces el problema va a ser más serio. Porque los dominicanos vamos a tener que meternos en un problema que no nos compete, pero nos veremos obligados a ello porque no, nos habrán empujado a eso. Es que los dominicanos no van a haber, permitir, los ciudadanos no vamos a permitir. No, no, claro, eso. Y, pero eso podría provocar la posibilidad de un enfrentamiento militar. ¿Entiendes? En mi mente, uno mamá, no sabe lo que... Creo que a ese punto nosotros no llegaríamos como país, porque es que el gobierno que hay, este, hay cada clase Sabe de que gente, va a tener de frente a los dominicanos. Hay cada clase de gente con mentalidades tan extrañas que uno uh -huh. no sabe. Uno Pero, no sabe. Eh,